De muchas provincias españolas. Por ello debo felicitar de antemano a los ganadores, ya que no ha sido nada fácil estar entre los elegidos, ni tampoco elegirlos, ya que el jurado de expertos, desde aquí agradezco su tiempo y de dedicación, ha podido ver excelentes propuestas en cada una de las cinco categorías que ha valorado este año. La comunicación viral va dirigida a cualquier particular organización u ONG que haya destacado por, por el talento, por el momento brillante para iniciativa, empleando la viralidad de internet y, y todas las redes. Quiero un aplauso fuerte y hasta que llegue aquí para Don Carlos Agalto, director del Norte de Castilla. los hinchas un modesto blog de recetas de cocinas y lactosa, pero dado el interés por este tema y la frescura y cercanía de la información, se desarrolló toda una campaña de comunicación viral. AF, ah, canal de YouTube, redes sociales, eventos, orientada a las personas que tienen intolerancia a la lactosa. FEIGREA, LFASI, emplea las redes sociales con una gran aperitia para promocionar y difundir los trabajos de los profesionales de la moda y belleza, con especial interés a los creadores de Castilla y Lea. Además, recogen tendencias y... Del sector. Han Cautón es un canal divulgativo YouTube orientado a los profesionales del marketing, la tecnología, el networking, las redes sociales, etcétera. Cada semana se propone un proyecto en el que se pueden intercambiar impresiones, ideas y problemas sobre la comunicación digital y la tecnología. El Cross Border Project, con el hashtag Nunca jamás, este grupo de teatro pedía público compartir lo que aparece en el espectáculo, convirtiéndoles en sus mejores críticos y cómplices de la obra. Valladolid Cofrade, con una intensa y activa campaña de comunicación en redes sociales, Valladolid Cofrade permite vivir las Semana Santa para todo el año. de la VER para conseguir que al final tiene ese mensaje. Vamos a dar un fuerte aplauso a doña Silvia Herrero, directora de Comunicación de Verdola de Castilla y León, que es la Unidos por la Video realizado por... Un semanal en directo todos los jueves a las 22 horas sobre social media, marketing, tecnología networking, seguridad informática privacidad en la red, educación redes sociales, marca personal tendencias, emprendimiento o wordpress compartan cada semana su conocimiento de una forma abierta a todo el mundo a través de internet Mi gran noche del Museo Nacional de la Cultura, un video ganador del certamen y un curso internacional que premia los videos musicales de la vida. ¡Gracias! Sí. Sí.